Tiempos convulsos destellan por todas las coordenadas del sistema mundo capitalista. Una civilización agoniza y otra emite destellos de su nacimiento. Como parte de la crisis civilizatoria relucen el cambio climático, el necesario final de la matriz energética, el inmenso interrogante que pesa sobre el modelo de organización social hasta ahora imperante, entre otros muchos particulares. Parte integral de ello y como manifestación puntual de la imposibilidad del sistema de producción imperante de satisfacer las necesidades de la humanidad, la crisis económica con tintes de recesión le recuerda a mujeres y hombres empobrecidos en lo fundamental que es necesario abrirle paso a un modelo económico, social, político, ambiental que tenga como su soporte o eje central la vida en dignidad de todas y todos. Sobre esta crisis económica, pero también geopolítica, versa esta nueva entrega de la vacuna. Veamos su primer informe. La crisis económica capitalista es cada vez más evidente e imparable. Desde distintas partes del mundo se especula sobre ello, obligados por la hora inflacionaria, por la creciente la deuda externa y la imposibilidad para muchos países de cumplir los compromisos que les implica pero también por las maniobras que soportadas en cuestionadas recetas neoliberales y la real financiarización de la economía, siguen contrayendo la inversión social y alimentando tasas de desempleo y de injusticia social. A propósito de tal crisis, hay personajes de la alta burocracia global que se han pronunciado, entre ellas Janet Yellen, la titular del Departamento del Tesoro Estadounidense de quien la famosísima Universidad Cantinflas presume es una de sus más destacadas alumnas internacionales, quien recurrió a las avanzadas técnicas aprendidas en ese centro académico en su intento por salir bien libra de varias entrevistas con medios de su país, siempre con la pregunta puntual de si el otrora motor del mundo está a punto de entrar en recesión. Todo parece indicar que reprobó o pasó sus estudios con algún porcentaje de trampa. Tras malabares de todo tipo, a la funcionaria no le quedó otro camino que cantinfillar a diestra y siniestra. Janet Yellen dijo, abro comillas, el crecimiento económico de Estados Unidos se está desacelerando y existe el riesgo de una recesión. Pero esta no es inevitable, aunque no estoy diciendo que definitivamente la evitaremos. La recesión es una debilidad generalizada en la economía que ahora no la estamos viendo. Nos encontramos en un periodo de transición en el que el crecimiento se está desacelerando y eso es necesario y apropiado, cierro comillas. En síntesis, sí, pero no, aunque quién sabe, lo único coherente que atinó a decir fue que la inflación en su país fue inaceptablemente alta, la mayor en cuatro décadas. Semanas atrás, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que la desaceleración es un hecho. Por lo que, abro comillas, estamos conscientes de que no, se está estrechando el camino para evitar una recesión en Estados Unidos y debemos reconocer la incertidumbre de la situación, cierro comillas. Pero parece que la señora Yellen no prestó atención y de ahí su sí, pero no, aunque quién sabe. Mes y medio atrás, Yellen declaró, abro comillas, sé que la gente está muy disgustada, pero no hay nada que sugiera que se está gestando una recesión, cierro comillas, en su país. Pero a todas luces, la realidad apunta hacia otra dirección mientras la inflación carcome el poder adquisitivo de los consumidores. Y no es para que la comunidad de naciones se mofe de la cantiflesca explicación de la señora Yellen sobre la nada grata situación económica de Estados Unidos, porque el coletazo impactará en todas partes. Algo sintomático es el resultado de una evaluación retomada por un medio británico, dice así, abro comillas. Siete de cada diez economistas en Estados Unidos creen que la recesión llegará este año o el próximo, según una encuesta reciente de Financial Times y la Universidad de Chicago Booth Caer en una recesión tiene amargas consecuencias, el desploma de la inversión, el consumo y las transacciones provoca cierre de empresas, recortes, pérdida masiva de empleo e imposibilidad para pagar deudas que pueden llevar a muchos a la bancarrota. Cierro comillas. Paralelamente, la BBC de Londres consultó a otros economistas sobre la posibilidad de que la economía estadounidense y la mundial caiga en recesión en un futuro cercano. Los entrevistados coincidieron en que existe una probabilidad sustancial, aproximadamente del 65%, que se ya a comienzos de 2023. Estaremos frente a un proceso recesivo importante tanto en Europa como en Estados Unidos. Y no será por la pandemia, sus interrupciones en las cadenas de abastecimiento, la invasión rusa de Ucrania, la escasez de alimentos ni el encarecimiento de la energía. Será básicamente debido al proceso de auge ficticio impulsado por los gobiernos mediante una formidable expansión monetaria que llegará a su fin. El boom se terminará y sobrevendrá la depresión. La crisis avanza y ya se ve el brillo de las tijeras. Pero mientras se conoce la proporción del recorte, no hay que perder de vista que la participación de China en la deuda estadounidense, segundo tenedor mundial de bonos de ese país, ha caído a su nivel más bajo en 12 años y descontando.